Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy quiero hablaros y daros las gracias porque realmente los números están subiendo como la espuma y cada vez veo más viable que pueda hacerme el tratamiento transcraneal y de una vez arreglar los problemas que tengo, por ejemplo, del habla, de movilidad y poder levantarme de la cama y poder ayudar a mi mujer y ser una persona más o menos normal. A nivel de estadísticas, voy a repasarlo rápido, lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Eh, hemos hecho 44.000 visitas esta semana, más de 235 horas de visualización, que es una pasada. Se han suscrito más de 200 personas al canal esta semana, y los ingresos evidentes son poco, porque... O sea, solo se han ganado 3 euros, en diferencia a la, la, la, la semana pasada, pero es que tenéis que tener en cuenta que esto es exponencial, es decir, a la que hagamos 100.000 visitas en un vídeo, el CPM va a cambiar y seguramente estaremos hablando de que yo lo veo bastante viable. Creo que si seguimos en esta línea y seguís colaborando, a finales de abril podré ir al Instituto Woodman y realizarme el tratamiento, con lo que muchas gracias. De acuerdo, hicimos una encuesta en la comunidad y nos dijisteis que habláramos de Paper Mal. Pues aquí lo tenemos. Tenemos el CD, que lo veis aquí, y su cajita, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene este juego que cuando yo lo jugué en 2004 es tan bueno? Estamos hablando de un juego que tiene 20 horas aseguradas. Es un troleador constante. Si os gusta la saga Mario y Luigi, esta os va a encantar. Los combates son frenéticos. Los compañeros que salen tienen un carácter especial. Sobre todo Yoshi y la, y la compañera Goomba. Y, y aparte es un mundo totalmente distópico. Es un mundo totalmente... Eh, diría de, de aquelarre realmente, y si os gustan los juegos de Mario, yo creo que es, eh, aparte de Mario 60, el Paper Mario 64, es uno de los mejores juegos que tiene Nintendo y, YouTube y de la saga Paper Mario, si no el mejor, uno de los mejores. Por otra parte, eh, vamos a intentar etiquetar al Rubius en este vídeo, eh, yo ya le he mandado un mensaje a nivel privado, yo sé que mmm, Rubius colecciona este tipo de juegos, y he hablado con él para que me ayude a promocionar todo esto, y a ver si podemos llegar al tratamiento mucho más rápido porque tampoco quiero quedarme pf, un mes más en cama porque pf, a nivel de depresión me está costando. Entonces le he mandado un mensaje, le he explicado la situación y esperemos eh, qué tal. Yo lo que le digo al rubio eso es lo mismo, eh, los juegos están aquí, eh, al final voy a sortear cosas para todos y al final también es lo que te digo, eh, cuando lleguemos a, los, al, al, a lo que se tiene y al importe que se necesita, lo que vamos a hacer es lo que sobre, pues irá a una asociación o haremos sorteos de otro tipo. La cuestión es que, como os digo, esto es lo único que puedo dar, porque no os puedo dar dinero a día de hoy, es imposible. Por eso solo puedo sortear mis bienes personales y espero que con eso sea suficiente. Última cosa de todo, vamos a abrir eh, en nuestra página web eh, finalbrowsproject.es eh, un apartado que va a ser Working Together Better, que por eso es QOtoB. Eh, y allí estarán las estadísticas del tratamiento. Bueno, todo explicado. El proyecto del tratamiento, dónde se hace el tratamiento, colaboraciones que hemos tenido de diarios y demás que nos hayan ayudado a expandir esta historia, eh, las pulseras que vamos a hacer, ¿vale? Era un secreto, pero os lo digo ya. Vamos a hacer unas pulseras que también venderemos, para, de color verde, para la salud mental. Y aprovechando también el decreto ley que ha salido nuevo de, del gobierno porque nos interesa visualizar el tema de la salud mental y sobre todo la prevención del no puedo decir la palabra pero ya sabéis lo que es entonces eh, vamos a tope con ello chicos cada vez estamos más cerca los números me están empezando a gustar muchísimo TikTok hoy ha reventado hemos recibido como 100.000 visitas y estamos teniendo muchos comentarios así que muchas gracias a todos eh, no puedo agradecer todos los comentarios porque hay tantos que he perdido del, de esto, pero si me olvido de daros un saludo, mandarme un mensaje privado, os mandaré un saludo cuando hoy estoy un poco mejor, la verdad pero si no, mañana os mandaré un, un, un saludo, ya sea con el Yoshi o lo que sea pero a todos los que me habéis escrito me habéis dicho, David, venga, que tú puedes David, eh, saldrás de esta David, eh, venga tío, que lo vas a superar gracias, gracias porque estar en la cama todo el día y ver lo negro todo y de repente ver cómo gracias a la gente mi autoestima va subiendo es de agradecer. Enlazando con Paper Mario, deciros que existen mil historias, algunas milenarias, y sé que con este proyecto de Working Together Better haremos historia. Lo haremos juntos y sobre todo porque nadie merece estar triste y porque mañana tiene que ser el mejor día de nuestras vidas. Un abrazo.